Soy Marcelo Guimarco, hoy es el día 24 de octubre, miércoles de 2018. Señalo la fecha porque me voy a tomar un par de días para subir este programa, eh, debido a la estupefacción que siento en este momento. Eh, me iban a, a entrevistar, iba a ser ya la la cuarta entrevista que me hacen sobre el tema del uso del lenguaje, eh, principalmente del lenguaje llamado inclusivo, eh, el cual público y notorio es que estoy absolutamente, eh, no solo en contra, sino combativamente eh, eh, poniendo todas las, eh, las pautas y los argumentos como para mostrar que esto es una barbaridad. Pueden verlo en cualquiera de los programas, no voy a repetirlo ahora. Eh, al final de la entrevista, no sé por qué todavía no se hizo, pero preparándome para la entrevista, eh, dije, bueno, vamos a ver qué piensa la gente que sí acepta esta carajada. Entonces me fui a la Wikipedia. Ustedes saben que la Wikipedia es, eh, bueno, en la que tengo una entrada, por otra parte hay que ser justo también, pero está dirigida por un pornógrafo. La fundó un señor dedicado a la pornografía. Lo pueden encontrar ahí en alguna foto, en, en Google Image eh, con dos prostitutas en un barco, bueno, esas, esas cosas. Eh, lógicamente que esta gente, la, la nota en cuestión es absolutamente tendenciosa, el lenguaje no sexista también se puede llamar inclusivo, como dice acá, eh, pero eso no es de lo que les quiero hablar. Miren, básicamente, al final de todo me encuentro con un sitio, ¿no? Dice acá, como para mandarnos enlaces externos. Acá están, reglas básicas del español. Bueno, me llamó la atención el español, la E, al final, y fui acá. Y me encuentro con algo que me costó realmente decidir si era una broma, si era algo serio. Parece que es algo, bueno, serio, en la medida que lo puede hacer este tipo de cosas. no Pero fíjense, por ejemplo, con el entendimiento como bandere, ¿eh? Saber que la igualdad es lo que nos hace libres, convencidos de que nuestro nuestro camino le tenemos que forjar nosotros y que sin la ayuda de todos no conseguimos nada. Esta gente tiene cursos, piden colaboraciones, ¿eh? piden que uno los contacte, tiene una tienda de una tacita que dice Españoles ya. Este, estuve mirando un poco. La principal característica del Español es que crea un género neutre que quita valores existe, yo no quiero vivir en este mundo, no quiero vivir en este mundo. Indudablemente que hay gente que quiere que eh, yo tampoco viva en este mundo. ¿Mm? Les voy a mostrar por qué les digo esto, porque puse en el sitio del taller de corte y corrección, en Facebook, puse justamente nada más, nada más, acá les voy a mostrar puse españole.es y puse me está jodiendo ahí directamente. Ahora, cuando alguien compartió, recién, esto fue recién, hace minutos, cuando alguien compartió ese, ese post mío en Facebook, cuando yo quise ponerle me gusta a ese compartir, me apareció una leyenda que decía no puedes contestar este mensaje, tu mensaje infringe redes comunitarias, etc., y después cuando entro al taller de corte me encuentro con esta novedad. No puedes publicar ni comentar durante 24 horas. Esto se debe a que dos de tus publicaciones, no sé cuál será la otra, esta seguro que es, ¿eh? infringen nuestras normas comunitarias sobre desnudos o actividad sexual y a que anteriormente publicaste contenido que tampoco las cumplía. Nadie más puede ver estas publicaciones. ¿Mm? No sé... Fíjense, vamos a tratar de hacerlo. Ya estoy bañado por 24 horas. Vamos a sacar las X acá. Eh, a ver. No, ahí está, sí. Listo. Gracias a YouTube puedo mostrarles justamente. Eh, que sí se puede ver acá. Dice Pablo y dice, Juan, parece creole haitiano. Vio a nadie de los primeros estúpidos del mundo que no es lo mismo. ¿Ves? Este, oh, ¿Qué pasa si le pongo un like a Pablo Profili? Ahí pude... No, no pude. Esta función está bloqueada temporalmente. Una de tus publicaciones recientes infringe las políticas de Facebook, por lo que se te bloqueó temporalmente y no puedes usar esta función. Para obtener más información, visita el servicio de ayuda. Para evitar que se te vuelva se va a bloquear la de leer leído y comprendido las normas comunitarias de Facebook. El bloquea estar activo un día más. Si quieres que esto no la novedad, avísanos. ¿O qué pasa? Avísanos. A ver. Ah, bueno, hay toda toda una serie de. presión porque es un error? Bueno, vamos a poner. Lo único que hice fue publicar el link a un sitio que pregona el lenguaje inclusivo y lo acompañé con este texto. dos puntos, comillas, me estás jodiendo. Y la pregunta es, ¿en qué transgredí, en qué transgredí las normas Vamos a ponerlo para ver, gracias a vos, la otra, información sobre ustedes en otro contenido. Bueno, enviar, vamos a ver qué pasa. Esto. Ah, no podemos procesar tu solicitud e intenta más tarde. Muchachos, yo les pregunto, ¿Facebook tendrá algún interés en que nosotros empecemos a hablar como cavernícolas? ¿Listo? Yo creo que se viene una gorda, una gorda, ¿eh? ojo, y perdón por este, la obesofobia. ¿eh? Pero cuando acá en Argentina decimos que se viene una gorda pues viene algo realmente, realmente bravo. Dios quiera que esto, digamos, nos encuentre realmente combativos, nos encuentre siempre, siempre protestones. No dejemos de protestar contra este tipo de imposiciones absolutamente totalitarias. ¿eh? Acá es evidente que a mí se me acaba de bloquear por esto ...que puse acá, esta carajada que puse acá... ...le primer el lenguito... ...esto no fui yo, son ellos... ...ellos son su propia parodia... ...ellos son precisamente los que se discriminan a sí mismos... ...ese es el problema... ¿Eh? ...y yo lo único que ese fue dar testimonio... ...de esa barbaridad, poniéndole acá... ...me está jodiendo... ...que en definitiva, si vamos al caso... ...si esto no fuese un algoritmo... ...si no hubiese un hermano grande, Marquito Zucker... ...que estás ahí... ¿eh? espiándote, indudablemente que esto se hubiera tomado como algo natural. Entonces, basta de decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que hablar, ¿eh? cómo tenemos que prostituir el lenguaje. Esa, eso es lo que está justamente en juego. La prostitución del lenguaje prostituye las almas, prostituye el pensamiento, hace que la gente se ponga una gorra para señalarte con el dedo. Acá tenemos un comentario en YouTube. Mire, este, este es un termómetro de lo que pasa en mi canal. ¿eh? 15K tenemos en el canal. Fíjense esto, esto se fue hace dos días. Se refiere a esta chica, esta tal Luciana, le puso una tilde a ver porque Luciana Báez ¿eh? le puso ahí una, digamos, este comentario cuando vio el video este que se titula en mi canal El repugnante lenguaje inclusivo. Y, de, y dice hace dos días, me acabo de suscribir por un video de guión, me desuscribo por este video, ¡Dinosaurio! ¿Eh? Mi respuesta no se hizo esperar. ¿Eh? Un día después, le puse, cuando lo vi, le puse, gracias, Lucía, Luciana, es todo un honor. Porque realmente que es gente como esta, gente que como está está de acuerdo con el programa sobre guión, pero no con este, va se se desuscribe. ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan, de Margaret Mitchell, aquella escena en, en este, la historia de la criada, cuando este matrimonio de, de totalitarios absolutos ¿no? no son mejores que los otros ellos, ¿no? pero están... La mujer va a dar una conferencia en defensa de la familia tradicional. ¿Qué pasa en el auditorio? Discuten, empiezan a hablarle sobre distintas opiniones, empiezan a intercambiar opiniones sobre eso. No, les revolan con lo que tienen, moneda, les tiran lo que tienen encima el auditorio, a esta mujer no la deja ni siquiera decir buen día. Porque ya se le subieron encima. Esa es la sociedad que el feminismo, este femibolche, digamos, ¿no? Porque ni los nazis hacían estas cosas. Los femibolches como estos ¿eh? están proponiendo. Cuando uno dice A, ah, en lugar de eh, E, que, que, te, que tenés que decir obligatoriamente, te caen con un cañón. Entonces le puse gracias, Luciana, no es todo un honor tener presente este comentario tuyo cada vez que rebusnes el salud y libertad, porque yo la estuve estalkeando, ¿eh? y veo que era este, anarquista la piba, tenés razón este comentario tuyo, de es vez que reúnes el salud y libertad, ¿eh? tenerlo presente. Ni tenés salud ni tenés libertad, si juzgás a los demás por pensar distinto. Prefiero ser un dinosaurio antes que una gatita domesticada por el sistema que tanto dice convertir. Gatita. Ella me dijo dinosaurio, y bueno, le devuelvo la gentileza. Acá está. ¿eh? Que juzguen ellos si soy un dinosaurio carnívoro o vegetariano, ¿eh? o herbívoro. La cuestión es que sí, precisamente, antes que dejarnos domesticar, tenemos que hacer este tipo de cosas, protestar, porque esto no puede ser. ¿eh? Si es por esto, por eso esto lo voy a sacar dentro de día a ver qué pasa. Si es por esto, no nos acusen más muchachos de conspiranoicos, ¿eh? porque si el animal tiene unas cuatro patas gordas así, perdón otra vez por esa palabra obesofóbica, ¿no?, este, tiene una trompa larga un, unas orejas de este tamaño y, y, un, y un par de incisivos, porque no son colmillos de elefantes, eh, debe ser un elefante eh. este, están tan manifiesto, tan manifiesto. fíjense, vamos a intentar hacerlo de vuelta a Viviana, vamos a poner Viviana Hernández, un me gusta a ver si pude ah no, tampoco, ven, ven, estoy bloqueado justamente por esto no saqué otra cosa, les puedo asegurar hace no sé, más o menos, qué sé yo, 15 horas que no metí nada en Face, nada. No hubo ni un solo desnudo, ni una sola invitación al sexo, ¿eh? solamente esta queja, esta, esta protesta en la palabra jodiende, ¿eh? que esto, insisto, si estuviera sido siendo visto por un algoritmo, pasaría, pasaría. Acá, acá hay una gorra, ¿eh? como dicen ellos, ¿eh? tratando de ofender a la fuerza de seguridad, pero son eso. Son eso que tanto ellos critican. Muchachos, si ¿sí están de acuerdo con esto y, y aborrecen este, este sistema totalitario que el nuevo orden mundial nos está tratando de imponer, ¿eh? que lo único que nos queda, yo siempre lo dije esto, lo único que nos queda es el lenguaje. No quiero dentro de tres años decir lo único que nos quedaba es el lenguaje. ¿eh? Nos sacaron todo. Ahora nos van a sacar el alma también. Curá de arriba si está de acuerdo conmigo. Hasta pronto.